A las nueve y tres minutos de la mañana, saludamos a nuestra invitada hoy en los diálogos de Boulevard en Radio Euskadi, Bacarcho Ruiz, portavoz nacional de Euskal Herria Bildu. Bacarcho Ruiz, Egunon. Egunon. Bueno, H. Bildu anunciaba ayer ese acuerdo con el Gobierno para aumentar las pensiones de viudedad. Eh, ¿Supone esto que contará el decreto con el aval de su formación en el Congreso? Bueno, eso es lo que, lo que hemos trasladado anunciando el, el acuerdo de ayer. Yo creo que es eh, una buena noticia, eh, un muy buen acuerdo. Que, que se garantice que no va a haber ninguna pensión de viudedad por debajo del, del umbral de la pobreza, que se convierta en estructural, una medida que, que veníamos también acordando con el Gobierno del Estado en los dos últimos acuerdos presupuestarios, como es el, el incremento del 15% en las pensiones no contributivas, eh, de manera que eso ya se convierta en, en permanente y, por tanto, bueno pues eh, yo creo que, que es eh, para estar satisfechas. Eh, decía anoche en Gambara, Aitor Esteban, que en Euskadi no tiene efecto práctico efecto nulo decía porque el gobierno vasco complementa ya a través de la RGI esas pensiones de viudedad para alcanzar la, la mínima. Eh, ¿Qué responde Esteban? Bueno, yo sinceramente no, no entiendo muy bien o no no se entiende muy bien la, la actitud del partido nacionalista vasco sino es desde el nerviosismo, eh, ese intento de, de restar valor a los acuerdos que, que Euskal Herria Bildu puede alcanzar y de hecho alcanza eh, también en Madrid, ¿no? Eh, yo creo que, que, que puede haber, eh, bueno, pues diferentes visiones, pero pero faltar eh, a la verdad o, o tergiversar la realidad, eh, bueno, pues es un síntoma de nerviosismo. Ayer mismo eh, en el Parlamento de Gasteiz eh, se produjo un debate en el cual quedó de manifiesto eh, que miles de pensionistas, incluidas eh, pensiones de, de viudedad, miles de pensionistas, eh, como no, cobran de oficio, no se les paga de oficio la RGI, eh, se quedan eh, fuera de ese sistema de protección. Eh, no es algo automático. Ayer lo que pedíamos en Gasteis precisamente era que se pagara de oficio ese derecho, cumpliendo los requisitos que tienen eh, tantas y tantas eh, pensionistas, eh, fundamentalmente mujeres, en el caso de las pensiones de viudedad. Y hay otro dato también, ¿no? Eh, y es que de las 134.000 pensiones de viudedad que, que existen en la Comunidad Autónoma Vasca, eh, 124.000 son mujeres, eh, pero solo 2.500 de ellas cobran eh, vía RGI ese, ese complemento. Y como digo, ayer quedó de manifiesto que hay miles de personas que no acceden porque no es un pago automático a la RGI. Y bueno, pues yo creo que la posición del PNV ayer también quedó claramente en el no. Por tanto, bueno, eh, creo que, que, como digo, es un buen acuerdo, que en todo caso, y en Afarroa también, tanto en la Comunidad Foral de Navarra como en la Comunidad Autónoma Vasca, existe ese complemento a las pensiones más bajas eh, vía, vía renta de garantía, eh, pero es cierto que hay mucha gente que se queda afuera y, en todo caso, las Administraciones eh, de ambos territorios también. Eh, ...tendrían más margen de maniobra para adaptar las pensiones más bajas... ...a la realidad eh, que tenemos aquí, que tenemos en Euskal Herria... Eh convirtiéndose en estructural ese, ese incremento que, que ayer acordamos con Ajá. el Gobierno del Estado. Por tanto, bueno pues eh, yo de verdad eh, no acabo de entender muy bien, tanto con la ley Mordaza también, porque no se puede faltar a la verdad en determinadas, eh, en determinadas eh, cuestiones. Ahora hablaremos de la ley Mordaza también, pero eh, antes, ¿cree que con este acuerdo sobre las pensiones el movimiento de pensionistas debería replantearse, por ejemplo, la manifestación que tiene convocada eh, mañana en Bilbao para demandar una pensión mínima de 1.080 euros? Bueno, yo desde luego no, no me atrevería eh, jamás a, a decir lo que tiene que hacer eh, cada cual. Yo creo que, que las medidas eh, van en la buena dirección, pero obviamente no son suficientes. No son suficientes. El movimiento de pensionistas lleva muchos años en la calle reivindicando sus derechos. Eh, creo que, que gracias a, a ese empujón... También las instituciones están dando dando pasos, pero lógicamente hay que seguir peleando y hay que seguir peleando por unas pensiones dignas. Y por tanto, bueno, pues yo creo que, que el empuje social va a seguir siendo muy importante. Uh -huh. Quien sí pedía algo a ustedes en este caso es el sindicato ELA. Les pidió el miércoles rechazar esta reforma. Eh, ¿Qué responde el sindicato ELA? Porque van a votar que sí. Bueno, el sindicato ELA, como, como cualquier agente social, eh, en este caso como cualquier sindicato, eh, tiene toda la legitimidad para, ser, para hacer sus propias consideraciones. Eh, otra cuestión es eh, lo que Euskal Herria Bildu decida hacer, eh, repito para nosotras es un paso importante, eh, la reforma de las pensiones, y vemos a lo largo y ancho del mundo, y no tenemos más que ver también eh, en el propio Estado francés, bueno, pues que, que el camino eh, que se está adoptando en este contexto puede ser diferente, por tanto nosotras valoramos, y lo decíamos así, que en la reforma que se está planteando a nivel estatal había cuestiones y avances eh, que iban en la buena dirección, y creo que con el acuerdo que alcanzamos ayer, bueno, pues eh, se mejoran aspectos que para nosotros nosotras eran sustanciales, como es que las pensiones más bajas sean más dignas. ¿Cómo valora el decretazo de, de Macron? ¿Que ¿Cree que el presidente francés eh, está un poco más lejos del elicio? Bueno, pues eh, la situación política se, se le complica, al parecer. Yo creo que, que en el caso de, de la reforma de las pensiones, bueno, pues estamos viendo grandes movilizaciones eh, sociales y si las medidas que parten desde el Ejecutivo saltan eh, por encima de lo que se está pidiendo día sí y día también en, en la calle y van en contra del sentir de la mayoría social bueno pues eh, poco recorrido puede tener o si no será una imposición mm, Hablemos eh, ahora sí de la ley Mordaza, la derogación o reforma de la ley de seguridad ciudadana que ha quedado en, en nada esta semana. Eh, el PNV Aitor Esteban instó a quienes sean sancionados a partir de ahora bajo el paraguas de esa ley a dirigirse a ustedes. El presidente Sánchez eh, ha mostrado, también se ha mostrado defraudado porque es que y ustedes y H. Bildu votan en contra y desde Unidas Podemos también les han acusado de falta de de responsabilidad. ¿Qué responde a todas estas acusaciones? Bueno, yo creo que falta de responsabilidad la tiene, en primer lugar, quien, quien falta la verdad eh, cuando no tiene argumentos para defender su, su propia posición. Es el caso del, del Partido Nacionalista Vasco. Yo escuché a Hitor Esteban decir que, que H. Bildu ni siquiera había plasmado vía enmienda las peticiones o, o las... Las, las cuestiones que había considerado centrales a la hora de, de posicionarse en torno a la reforma de la ley Mordaza eh, Dijo que no habíamos eh, registrado o no habíamos eh, metido ni siquiera enmiendas eso es faltar a la verdad eh, directamente El mismo martes se presentaron cuatro enmiendas en la, en la ponencia eh, El PNV se abstuvo se abstuvo, queríamos incidir, como lo hemos dicho tantas y tantas veces, queríamos incidir en el delito de, de desobediencia, las faltas de, de respeto, las devoluciones en caliente, la prohibición de pelotas de goma, y bueno, pues si alguien pretende buscar excusas, para defender lo indefendible, que es por qué no se cumplen sus propios compromisos electorales eh, y, y las propias promesas que, que día y sí Día también bueno, pues han hecho a la ciudadanía, como era la derogación de, de la ley Mordaza. Bueno, pues eso creo que, que nos da el nivel eh, de, de a qué estamos llegando. ¿no? Yo repito que, que me llama muchísimo la atención que para defender una posición propia, que cada cual eh, sabrá lo que vota, lo que ha dicho que iba a hacer, eh, nosotros. Lo tenemos muy muy claro y no ha sido ninguna sorpresa el voto de Euskal Herria Bildu. La responsabilidad eh, que hemos tenido y que seguimos teniendo a día de hoy para llegar a acuerdos que sean buenos para la ciudadanía, creo que nadie lo puede poner en cuestión, pero parece que en política eh, lo que lo que es eh, excepcional es cumplir con lo que has dicho que vas a hacer. Y nosotros veníamos diciendo a lo largo de muchas semanas, porque no olvidemos que estamos hablando de una negociación que se ha desarrollado durante muchos meses. Llevamos un año trabajando en esta reforma y nosotras habíamos dicho muy claramente cuáles eran las cuestiones que considerábamos que había que eliminar, se había avanzado y ha habido grandes avances, pero nos parece muy triste, muy preocupante que, que estemos en este punto, que no haya habido la posibilidad de llegar a un acuerdo por falta de voluntad política y por las presiones a las que han sucumbido determinados actores políticos. ¿Qué sintió al ver al Partido Popular, a Vox o a sindicatos policiales aplaudiendo a e. bildu Bueno, pues esas son las paradojas de la, de la política. Desde luego, al, al día siguiente o en ese mismo pleno, eh, ante la propuesta que hacíamos para, para completar las cuestiones que habían quedado fuera de la reforma laboral, eh, como la, la, la priorización de convenios autonómicos o, o la de endurecer la, la causalidad de los despidos o la del incremento, de las indemnizaciones eh, por despido, bueno, pues ahí eh, hubo fuerzas también eh, progresistas como, como el Partido Socialista, que también eh, se quedó en el lado del voto del Partido Popular y y Vox eh, por tanto bueno pues eh, en fin creo que, que, que utilizar determinadas votaciones para, para hacer lecturas que, que no son creíbles eh, a nivel social pues creo que es eh, bastante uh -huh. bastante burdo incluso irresponsable eh, miremos a Navarra eh, Bacarcho Ruiz eh, qué tal le sienta el no tajante de María Chivite ...a que sean socios de, de un gobierno liderado por ella. Después de haber sido su apoyo principal para lograr mayorías... ...para sacar adelante presupuestos, Chivite insiste una y otra vez... ...en que no van a estar eh, ustedes en un gobierno de Navarra con ella. Bueno, creo que, que el tiempo y la realidad pone a cada cual en su lugar. A mí me, me llama también eh, mucho la atención... La ansiedad o el nerviosismo que, que demuestran determinadas fuerzas políticas de, de venderla la piel del oso antes de, de cazarlo. Yo lo que puedo decir es que vamos a estas elecciones con absoluta tranquilidad eh, frente a la ansiedad que, que parece que demuestran, que demuestran otras, que vamos con absoluto convencimiento y con toda la ambición de que vamos a obtener muy buenos resultados en estas elecciones y que la gente es la que primeramente tiene que hablar. Hay unas elecciones el 28 de mayo, ahí nos vamos a medir unos y otros, vamos a medir el respaldo que nos da la sociedad a, a nuestros proyectos políticos y por tanto a partir de ahí habrá que hablar. Pero hay una cuestión muy clara. Muy clara. Y que María Chivite también eh, la tiene la tiene muy clara. Y es que no es posible configurar en Navarra ningún tipo de alternativa a la derecha si no es contando con Euskal Herria Bildu. ¿Ustedes tendrían algún problema para estar en un gobierno con, con el BSN? Bueno, eso sería algo que, que nosotras también tendríamos que, que debatir eh, intensamente. Uh -huh. eh, o sea, que ni sí ni no, ¿no? <risa> Efectivamente. <risa> eh, y en Pamplona, en el ayuntamiento... ¿Qué cree que puede pasar? ¿Espera que el PSN, si se diera la circunstancia, facilitara esta vez eh, la alcaldía de Asirón, eh, ¿Que no ocurría lo que pasó con, con la candidata del PSN Sporrin hace cuatro años? Bueno, pues yo creo que de la misma manera que, que en lo que respecta al Parlamento y, al, y a Navarra, en los ayuntamientos también eh, hay unas elecciones, el mismo 28 de mayo. Y en Pamplona, también lo voy a decir muy claramente, eh, estamos en condiciones de, de aspirar a ser la primera fuerza. Hace cuatro años, y lo hemos dicho muchas veces, el Partido Socialista se, se equivocó y de esos polvos, eh, estos lodos... Eh, Optó por eh, regalar determinadas alcaldías a, a la derecha y creo que cuatro años más tarde difícilmente eh, podría entender la, la ciudadanía que volviera a ocurrir la mismo, lo mismo. Uh -huh. Pero en todo caso, bueno la ciudadanía también nos pondrá cada uno en su lugar y, y nosotros eh, tenemos muy claro eh, que vamos y nuestro objetivo fundamental eh, va a ser... Eh, eh, Apartar a UPN, apartar a las derechas, apartar las políticas de las derechas, que ya hemos visto también en Pamplona, las consecuencias que, que nos han traído de, de la política o del gobierno municipal. Pide valentía al PSN para hacerlo, para hacerlo en ayuntamientos donde, donde hace cuatro años no, no lo quiso hacer. Pedimos ambición, ambición de, de apostar eh, con nitidez eh, por mayorías alternativas a las derechas. Hablemos de la transferencia de la gestión de tráfico, uno de los logros de la legislatura, eh, que más o menos se han podido atribuir un poco muchos partidos, ¿no? pero por supuesto María Chivita y también ustedes con ese, con ese acuerdo. Eh, le pregunto, ¿qué hay que hacer ahora con la Guardia Civil de Tráfico en Navarra? Bueno, nosotras eh, tenemos muy claro que apostamos no solo por la asunción de la competencia de tráfico, sino por una policía foral integral, eh, sin duplicidades, eh, sin las ratios escandalosas eh, en términos policiales que, que tenemos en Navarra y que, por tanto, la policía foral sea quien asuma todas las funciones. No estamos en ese punto todavía, pero esto tiene que ser un primer paso. Eh, entendemos que tiene que haber operaciones extraordinarias, está recogido también en el preacuerdo y que próximamente, se va a convertir en acuerdo, eh, OPEs extraordinarias para que eh, bueno haya unas eh, eh, se cubran las 149 plazas que, que se ha calculado, se ha estimado que, que van a ser necesarias y yo entiendo eh, y es cierto que existe una, una posibilidad de, de pasarela por parte de, de miembros de la Guardia Civil, pero que no parece que, que vaya a ser eh, utilizada en, en gran medida, eh, al contrario, y eso, eh, en fin, a nosotros nos, nos preocupaba. Uh -huh. Y nos preocupa porque, bueno, el Partido Socialista y las derechas llegaron a eso, y Podemos, eh, que nadie se olvide que Podemos fue quien facilitó en última instancia eh, esa, esa medida, pero yo entiendo que tanto... Eh, por parte de miembros de las policías municipales de las diferentes localidades de Navarra, como mediante las OPEs extraordinarias, eh, se van a cubrir esas plazas. Y, y entiendo que, que en fin que es bueno, y no lo he dicho al principio, pero bueno, yo desde luego eh, me felicito de la recuperación de una competencia histórica que, que Navarra siempre ha desarrollado en exclusividad hasta el 62, y me felicito también de que el acuerdo con Euskal Herria Bildu en el acuerdo presupuestario para 2023 haya sido desde luego y sin ninguna duda el, acuerdo de el, el impulso definitivo para que, para que se haya cumplido esta, esta promesa o esta cuestión que lleva tanto tiempo mareando hum, la pérdida. Ha mencionado esa pasarela para que los agentes de la Guardia Civil puedan pasar a la Policía Foral que les mantiene sus condiciones actuales, el plus de 800 euros más, un mes, un mes más de vacaciones. ¿Esto es justo? Eh, nosotras eh, nos posicionamos en su momento radicalmente eh, en contra radicalmente en contra. Creo que la, la letra pequeña del, del acuerdo eh, sí que... Bueno, hay un real decreto, además, que, que regula esas esas cuestiones a nivel retributivo, pero bueno, las condiciones eh, laborales serían las que tiene la, la policía la policía foral, en este caso. Eh, una cosa más, ¿qué papel jugará E.H. Bildu en las sesiones de la moción de censura impulsadas por Vox eh, contra Pedro Sánchez de la semana que viene? Bueno... Eh, nosotras eh, hemos sido muy claras y, y somos muy claras en todos los plenos, no vamos a dar pábulo eh, a, a, lo que, a lo que pretende Vox, pero vamos a, a decir las cosas claras y, y vamos a, a hacer frente en términos políticos eh, como, como lo hacemos en, en todos los plenos. Y sobre el caso de Miguel, en los próximos días ingresarán en prisión los condenados por este caso, eh, ¿se puede dar por zanjado ya este, este caso después de tantos años? Bueno, yo creo que después del periplo judicial y después de, en fin, de determinadas cuestiones que, que nos han, nos han eh, sorprendido y de las que el, el PNV tiene que, que dar cuenta de, de por qué nos ha apartado antes a estas personas, y bien, pues hay ya una orden de, de entrada en prisión, eh, creo que es un tema muy grave desde el punto de vista político y, y pretender pasar página eh, como un caso aislado, pues creo que que nos de recibo por parte del, del Partido Nacionalista Vasco. Pues Bacar Chorruiz, portavoz nacional de Euskal Herria Bildu, le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros aquí en Radio Euskadi. Es que Mi es que soy...